Bienvenidos mi nombre es Fanny Tinitana y en este momento vamos a revisar el planteamiento del problema en estudios cuantitativos nuestro problema de investigación el problema de investigación es un hecho un fenómeno a una situación que nos invita a hacer una reflexión dentro de un estudio para ello debemos tener presentes cinco elementos que son los objetivos las preguntas de investigación nuestra justificación la viabilidad del estudio y la evaluación de la deficiencia del problema nuestro problema debe estar formulado teniendo en cuenta dos criterios que tenga relación entre dos o más variables o que esté formulado como pregunta y a su vez al formularse como pregunta debe ser medible y comparable los objetivos los objetivos van a ser nuestras guías del estudio, es decir, es los propósitos, qué queremos lograr, para qué fines, qué es lo, queremos, qué es lo que queremos hacer en la investigación. Los objetivos se plantean eh, o es aconsejable plantearlos siempre un objetivo general que va a responder a nuestro título o a nuestro, a nuestro problema de investigación y objetivos específicos que nos van a ayudar a responder este gran objetivo general los objetivos siempre se plantean utilizando verbos que indiquen acción por ejemplo analizar, describir, cuantificar para nosotros poder expresar nuestro problema de investigación debemos plantearlo a manera de preguntas es decir deben estar orientados a las respuestas que buscamos en la investigación después de que nosotros eh, observamos nos van a surgir una serie de preguntas que es la curiosidad de por sí del investigador la pregunta debe ser congruente o estar eh, enfocada a la realidad de nuestro fenómeno observado nuestras preguntas deben estar formuladas de manera que sean se puedan responder es decir nosotros no podemos eh, plantear preguntas que empiecen un por qué porque van a ser difíciles de contestar o si no imposibles de responder ¿sí? un investigador debe comenzar sus preguntas por ejemplo con qué cómo para qué cuáles cuántos, dónde cuándo cuál es la relación entre por ejemplo o cómo varía la diversidad en el caso de estudios de, de del área biológica cuáles son las consecuencias inmediatas cuál es la magnitud de un fenómeno debemos tener claro estos estas formulaciones inicialmente dentro de una pregunta dentro de lo que es el campo del, del, de la investigación biológica nosotros por ejemplo podemos preguntar cómo varía el número de especies de bromelias o de cualquier especie de planta sea rara o amenazada en un fragmento de bosque sea o pequeño o grande ¿Sí? es una, eh, nosotros podemos ver que aquí tenemos áreas a comparar y cosas a medir. ¿sí? Por ejemplo, cómo varía el número de especies en distintos parches es comparable. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos? Según lo que nosotros querramos comparar o según lo que querramos medir, es decir, observar, contar, registrar, número de especies, número de individuos, población en cada unidad que estamos comparando nosotros podemos preguntarnos sea en una estación del año en diferentes estaciones del año o la frecuencia del uso de ciertas especies que sean como alimento para mamíferos o la, el, la, el número de especies en fragmentos de bosques de diferentes tamaños o el número de especies amenazadas sean animales o vegetales estas preguntas están enfocadas dentro de lo que es el campo del área biológica, específicamente lo que es diversidad. Entonces, por ejemplo, podemos formular preguntas cómo varía la diversidad y composición de especies, sean animales o plantas, en diferentes bosques, por ejemplo, sean naturales o intervenidos. Estamos viendo aquí dos situaciones. ¿sí? qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a comparar nosotros vamos a medir la diversidad y composición de especies y vamos a comparar los bosques estos naturales o intervenidos otra pregunta por ejemplo puede ser cuál es el impacto de la introducción de la trucha sobre la fauna nativa de las quebradas de agua fría si se compara con presencia con quebradas sin presencia de trucha sí, siempre hay que formularnos preguntas que sean comparables y medibles no hay que olvidar eso para que nosotros podemos eh, representar nuestros resultados basándonos en nuestras preguntas vamos a graficar imaginariamente por ejemplo lo que vamos a comparar en el eje de las x lo que vamos a medir en el eje de las y sin olvidar qué estamos comparando o sin confundir lo que estamos comparando y lo que estamos midiendo es todo lo que le podemos indicar sobre la formulación del problema de investigación no olvidar que debemos presentarlo a manera de una pregunta muchas gracias